Buenas noches, bienvenidos al viernes y bienvenidos a un capítulo más de Irreverentes. Estamos llegando al final de la semana y también a lo que podría ser el final también del primer episodio de un contexto político bastante tenso que se está viviendo, particularmente en Santa Cruz, con el encuentro plurinacional por el censo con consenso. Veremos aquí, pues, si realmente se arribaron a soluciones realmente determinantes o si como todo en política todavía hay cosas que están abiertas Sobre el día estaremos hablando de este tema Alen Quisber, buenas noches ¿Qué tal Andrés? Buenas noches señores, buenas noches panelistas Buenas noches público de Avellala ¿Qué tal Lucio González? Muy buenas noches, un gusto conocerte Mucho gusto Andrés y bueno, saludo a Javier, a Kiara y a Kialem Kiara, buenas noches Buenas noches Andrés, buenas noches Lucio, Alem, Javier Y bueno, buenas noches a todos los que nos ven Javier, ¿Cómo vas? Buenas noches, Andrés, buenas noches, compañeros, buenas noches, Kiara. Eh, bien, bastante bien, noche de viernes, eh, que sería genial si no hubiera clases mañana, pero <ríe> ahí vamos. Siempre hay, ¿no? Qué otro deber por el sábado. Bueno, como les iba comentando, hoy día, tras una jornada bastante larga, prácticamente decir, toda la luz del sol y un poco más de la noche se llevó a cabo el encuentro en Cochabamba para arribar a un nuevo consenso en torno al censo y que se invitaron pues, a las autoridades nacionales y subnacionales a discutir. Un escenario que no es nuevo ni novedoso, sino que ha sido la reproducción de algo que ya se venía haciendo desde mediados del año. Llegar entre todos los interesados en un censo pues, a una fecha que previamente se había determinado que iba a ser el 2024 pero la ausencia de Fernando Camachi y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz había puesto en duda este consenso entre todo el país. Hoy en día parece que eso se repitió, a pesar de que Vicente Cuellas, representante del Comité Interinstitucional, participó de la reunión. Y bueno, estaremos hablando de las conclusiones, pero aquí adelanto un poco. Se llegó a la respuesta de que sí hay que encaminarse hacia la fecha del 2024, abril 2024, pero la fecha en sí misma va a ser definida bajo una mesa técnica, bajo un criterio estrictamente técnico, no obstante volviendo a las mismas andanzas si bien Vicente Cuellar ni siquiera arribó a Santa Cruz, ya Fernando Camacho adelantó que, y, y también Rómulo Calvo de que no van a aceptar las resoluciones y que el paro va a seguir porque supuestamente un pueblo los ampara o un cabildo los ampara en las últimas en última media hora, quizás una hora lamentablemente justamente por cómo se está viviendo este conflicto en, en Santa Cruz hay enfrentamientos en Plan 3000, Fernando Camacho intentó llevar a cabo un cabildo eh, cercano a Plan 3000 que tiene una población bastante amplia de apoyo al, al gobierno nacional, lo cual se tomó como una provocación. No, eh, Fernando Camacho no pudo arribar a su, a su cabildo convocado, pero a raíz de eso ahorita se libra una tremenda batalla campal, diríamos, en esa zona, mostrando y siendo un ejemplo más pues, de lo intenso que se está viendo estas disputas pues, al interior de Santa Cruz. Vamos con el video, por favor. El presidente ha planteado que eh, se pueda generar una comisión para que con ellos podamos definir la fecha. Como parte de la comisión interinstitucional, como rector de la universidad, no podemos aprobar absolutamente nada, de hecho no se ha aprobado absolutamente nada. Es, es muy positivo podernos haber escuchado y poder saber que todos coincidíamos en el tema de que sea un censo técnico y no político. Eso debe ser y será de carácter técnico, este censo dos debe ser inclusivo. Para todos los bolivianos hay que hacerlos de manera conjunta y además de manera correcta. Por eso nuestra propuesta ha sido que se deje abierta la fecha del censo, que se deje abierta y se deje a consideración y a definición de una comisión técnica, lo cual ha sido en realidad ampliamente aprobado, mayoritariamente aprobado. El tema de que el censo debe ser definido técnicamente ha sido ...ha sido aprobado de manera unánime. No, no pedimos para un partido político, ni estamos pensando en dañar a un país. Ella está dañando su tierra, porque están dañando a los productores, al empresariado... Curioso, ¿no? que me menciona Rómulo Carbo abiertamente está dañando al empresariado, ya no es tanto el pueblo en sí cruceño pero bueno, antes para empezar la discusión hago lectura de algunas de las conclusiones eh, y sobre eso vamos primero hablando de lo que fue el encuentro 1. El censo tiene que ser técnico tener un censo inclusivo y ampliamente participativo la fecha debe ser determinada técnicamente a través de una comisión de técnicos Voy a leer el siguiente. Trabajar en nuevos indicadores para la distribución de recursos y también de manera inclusiva y participativa para un pacto fiscal. No se permitirá ningún tipo de amenazas, ningún tipo de desestabilización como ocurrió con el alcalde de Puerto Quijarro. Y tenemos más imágenes. Y con respecto a la fecha, concretamente, eh, como les mencionaba al principio, estamos... Se ha aceptado que estamos avanzando y caminando hacia abril de 2024 como la fecha que ya había sido, vamos a decir, amparada técnicamente por comisiones internacionales y nacionales, pero al mismo tiempo se invita a Santa Cruz que en 30 días, ojo, en 30 días desde hoy, tiene que presentar una propuesta técnica que viabilice el censo en 2023. O sea, también se le abrió la posibilidad a que Santa Cruz este, pueda abrir. Creo que estamos viendo en pantalla. Ahí está, censo en abril de 2024, redistribución de recursos en octubre de 2024. Eso es lo que hablábamos ayer. Si bien el censo se daría en el año del 2024, no se esperaría todo un año hasta los resultados para de hacer la nueva distribución de recursos según departamento, sino que con los datos preliminares ya el 2024 se podría hacer la distribución de recursos que como sabemos era uno de los principales reclamos de Santa Cruz. Propuesta número 2, fecha abierta del censo. Una comisión técnica determinará la fecha del censo. ¿no? Ese, como hemos dicho, debe ser un criterio técnico al final que sea el decisivo. Y bueno, como les decía al final, se abre a que Santa Cruz presente su propuesta. Pero, como está la cuestión, ya Fernando Camacho dijo que prácticamente no. Volvemos aquí la imagen a la, al set, por favor. Javier García, como no estuviste con nosotros ayer, empezamos con vos. Ya, me A ver, mmm, yo creo que hay, hay varias cosas que se pueden analizar, desagregar en esto, pero creo que la fundamental es, las fundamentales son dos, ¿ya? Uh -huh. Primero, el gobierno nacional ha agotado todas las instancias de diálogo, uh -huh. ¿Ya? Ha convocado reuniones con los gobernadores, goberna reuniones con las universidades, reuniones con las alcaldías. Lo lleva convocando reuniones desde el mes de junio y ha habido distintas reuniones en las que se han ha recibido distintas propuestas y ha aclarado. Ha habido procesos de difusión masiva, ha habido campaña en medios para aclarar problemas con respecto al censo. O sea, ha habido procesos de socialización y discusión con movimientos sociales, con comités cívicos y distintas organizaciones, eh, digamos que no, sé, no gubernamentales. Eh, se ha convocado solamente en la última semana cinco veces a la mesa del diálogo al Comité Cívico Pro Santa Cruz y al gobernador Camacho y al Comité Interinstitucional en su conjunto. Ya más margen para la negociación no hay en el sentido tradicional de la palabra. Es decir, el gobierno ha hecho todo lo que ha sido, estaba en su mano, todo lo que era posible para poder negociar con eh, el Comité Interinstitucional y los que están promoviendo el paro. A partir de ahora, si va a haber una voluntad de negociación, tiene que iniciar del otro lado. ¿ya? No significa que la puerta se ha cerrado, pero tiene que iniciar del otro lado. Y ahí viene un tema central, que es, se ha pedido desde junio que se haga una propuesta técnica sobre cómo podrían adelantar el censo. Todavía no se recibe. Todavía no hay ninguna recepción de una propuesta técnica. Se han dado 20 días, pero todavía... 30, 30. 30 días, 30 uh -huh. días. Ya es el último margen de negociación en ese sentido posible en el aspecto técnico. Y, otras, y aparte, se ha, se ha atacado a una de las preocupaciones que el deber todo, todo este tiempo ha estado movilizando como miedo para la población cruceña. El deber siempre decía, no, es que nos van a quitar los curules, nos van a quitar el presupuesto. Se ha aclarado desde ya en, este, en, esta, en esta cumbre de Cochabamba que... Para octubre de 2024 va a estar distribuidos los currules y para el octubre de 2024 va a estar distribuido la coparticipación correspondiente a población. Es decir, se está poniendo una fecha no solo para el censo, sino se está poniendo una fecha para, cuan, para que no haya elecciones sin representación apropiada para Santa Cruz y para que a partir del año 2024 se reciba el ingreso económico correspondiente para el Departamento de Santa Cruz y para las alcaldías cruceñas. Entonces... Habiendo, habiendo agotado todas las instancias de diálogo y habiendo respondido a las demandas, eh, la pelota está en el lado del comité inter, interinstitucional, llevan más de una semana en paro y no parece alentador el escenario para ellos, pero tampoco parece haber una predisposición de negociar. Y ahí voy al segundo punto, así que es más corto. Camacho se está quedando sin aliados. Cabancho se está quedando sin aliados. Al inicio de todo este problema del censo tenía como aliado al alcalde de Santa Cruz, tenía aliado a todas las cámaras patronales de Santa Cruz, tenían como aliado a la mayor parte de los alcaldes de Santa Cruz, tenían como aliados a distintas autoridades en el resto del país, por decir algo, al gobernador de Tarija o el alcalde de Trinidad. Ahora no tiene nada de eso. O sea, quizás el único aliado que le queda es el señor alcalde Arias y... Y, y bueno, y, su, y el papá del de señor Camacho, es verdad. Ah, no olvidemos a Rómulo Calvo, el infinito escudero que está siempre detrás de, de Camacho. Hasta la, hasta la CAO acaba de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. O sea, mm. las cámaras empresariales están rompiendo con Camacho. El único aliado real que todavía no ha perdido Camacho es el rector. ¿Quiere perder la universidad más? O sea, ¿ya, ya quién le queda? no En ese sentido... No, no termino de entender la estrategia del señor Camacho, porque si quisiera suicidarme políticamente, haría exactamente lo que estaría haciendo él. Claro. Usted decía, se, da, se le ha dado 30 días más para dar la propuesta técnica, pero quizás un escenario más estratégico hubiera sido hoy, cuando tienes a todas las autoridades del país reunidas para demostrar pues tu verdad. Pero bueno, Alem. Andrés, eh, mira, eh, me parece, bueno, creo que hay algo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tenerlo todos muy claro, tanto los representantes políticos, subnacionales y nacionales, como nosotros principalmente los ciudadanos de a pie. Y eso es garantizar, garantizar la estabilidad política del señor Arce, la gestión que le queda. No podemos hacer, ni siquiera pensar, ni siquiera tener un leve imaginario de que se le puede interrumpir su proceso electoralmente ganado. Si ya va a haber un nuevo gobernante tiene que ser bielectoral pasado los cinco años de gestión electoral. Mm. No hay más. Caso contrario, estaríamos cometiendo no solo un error social e institucional, sino un, un error social, perdón, no solo un error político institucional, sino un error político social. Y eso afectaría en gran medida a toda la población rural y urbana de, de todo el globo de la realidad nacional llamada mm. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Segundo elemento. <coughs> Eh, coincido mucho con las palabras de Javier en función a que ya los, los gobernadores, los alcaldes o los gobernadores claros y los alcaldes ya habían consensuado en las dos anteriores reuniones y hoy se ha vuelto a, a definir que se tiene que hacer un proceso censal en función a elementos técnicos. El criterio siempre es que el censo tiene que ser un carácter político, pero como se está viendo el carácter político en conflictos sociales, de, de, de enfrentamiento personal, no podemos caer en este error y creo que los partidos, pese a que somos muy pequeños, no podemos alentar a que el censo sea, de, sea solicitado de las medidas radicales y absurdas como lo ha ido haciendo el señor Camacho. En función a eso, coincido mucho y han coincidido mucho los gobernadores, pese a las líneas políticas que diferenciadas del MAS, lo han logrado y han dicho un escenario técnico para el proceso censal. Es el mejor escenario político. Ahora... Eh, para terminar esta parte, me parece interesante ver, eh, la FES, una fundación alemana, eh, hace una encuesta, creo en esta semana, y saca la conclusión en las, en las encuestas elevada, a la población civil, nosotros los ciudadanos de a pie, intelectuales y académicos, que el 94%, el 94% de los encuestados a nivel nacional consideran que el señor Camacho es políticamente negativo para la realidad boliviana. Me parece interesante. ¿Qué, ¿Qué quiero ir con esto? Eh, antes de cometer los errores que él más ha ido cometiendo como estrategia, que lo hemos planteado en un par de capítulos, lo importante es que cualquier partido, cualquier escenario, chiquito o grande, de, como organización política, tiene que hacer una previa evaluación académica y científica de qué está pasando con la realidad. El MNR, el MIR han hecho grandes investigaciones, muy interesantes investigaciones de su realidad partidaria, de la realidad nacional y han sido aportes académicos al debate sociológico. El MAS no hizo esto, pero tenía un gran bagaje teórico de los anteriores años y de académicos que han ido trabajando sobre todo el conflicto nacional. En conclusión, el MAS y otros partidos, antes de aventurarse a cualquier tipo de criterio político, no saquen conceptos, ideas de TikTok o de Facebook. Uh -huh hagan investigaciones serias y sobre la investigación seria se plantea la estrategia, se plantea el discurso y obviamente la política a nivel nacional y a nivel local. Me quedo con eso. Chiara. Bueno, hablando de TikTok y Facebook, creo que la derecha tiene que entender que la política no está en Twitter. Pena que no esté el Mauricio el día de hoy, pero a él le gusta hablar mucho de Twitter. Eh, ¿Por qué? Porque... Hay una cosa muy importante al margen de, bueno, es, es bueno repetir que el censo es técnico porque se puede o no hacer en cierto plazo, así de simple. O sea, técnicamente se puede hacer bien o no en cierto plazo, no es que nos dé la gana o que no nos dé la gana. Pero yendo al tema de que la política no está en Twitter, eh, la conferencia de prensa que se dio hoy con la COP, el Pacto de Unidad y el MAS es fundamental. No se había visto a los tres juntos tres actores fundamentales en el país que definen básicamente la política del país desde antes del golpe de Estado. Ver a los tres juntos, vemos a Flor Aguilar, Guarachi y el eh, otro compañero eh, Gerardo García del MAS. Eh, diciendo, no nos estaban refiriendo al censo, ellos estaban refiriendo a que el MAS, el Pacto de unidad y la COP van a tomar acción de calle para defender la democracia. Así de claro, y me parece muy importante esto. Porque no solo se, se demuestra músculo político, eh, que como bien lo decía Natalia ayer, me parece, en el 2019 sí nos agarraron muy desmovilizados, el bloque popular estaba muy desmovilizado. Pero hoy, con el recuerdo fresco del 2019, ya no es así. Entonces, no solo muestra músculo político, sino muestra que se tiene la visión clara de lo que está pasando. Uh -huh. Es decir, no, no pensamos, y el bloque popular y el MAS no piensa. Que, que sea esto por el censo y que Camacho esté solo y que las oligarquías no estén por ahí detrás. Sabemos cómo, cómo se está manejando el campo popular, el campo político, el campo económico y el campo social. Por eso recalco que la medida de la prohibición de exportaciones y el cerco a Santa Cruz son muestra de eso, son muestra del entendimiento de cómo funciona el país y de que si le cortas a las oligarquías, cortas todo lo demás. ¿No? Que si les cortas el dinero a las oligarquías cor Cortas todo lo demás Y eso es muy importante, el tema de la democracia Que se va a defender a la democracia Este no es un debate por el censo Es un debate por la democracia Y por eh, eh, si hay un golpe de estado De nuevo o no Luego, eh, se explica, lo explicaba bien Me parece el rector de la universidad de Chuquisaca que en la reunión se quedó justamente como tú decías que los resultados van a darse hasta octubre del 2024 y con eso la repartición y todo entonces más allá de que se haga antes o después lo que tendría que importar son los resultados y ahí ya se deja sin excusas más o menos al comité cívico pro Santa Cruz y demás aliados del paro eh, para que se haga el censo en 2023 porque ellos lo que ellos aludían es el tema de los resultados uh -huh. Si ahora ellos quieren insistir en que sean en los últimos meses de 2023 o en los primeros de 2024, quedan mal porque, como dije ayer, estarían perjudicando a Pando y a Beni. Así, directamente y lo dijo el gobernador de Pando y el gobernador de Beni. Hay que recalcar que la, las personas del Comité Interinstitucional, al margen del de rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, no son autoridades electas y ni siquiera deberían tener ni voz de voto en este debate. Eh, creo, por otro lado, que es un mal golpe del, de Camacho, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, por eso, como bien Javier explicaba, se le quita el respaldo desde la CAO, desde la NAPO y demás a, a, a Camacho, porque es un mal golpe, y hay que entender el mecanismo que a veces tienen las oligarquías cuando hacen malos golpes, desde el bloque popular, desde la izquierda, in, Nuestros líderes suelen salir por una carrera sindical, por una carrera de trabajo, de trabajo de cualquier manera, pero de trabajo, ¿no? Hablando del más urbano, hablando del más rural, pero ¿cómo salen los líderes de la derecha? Es decir, Áñez fue una persona que haya tenido un gran trabajo sindical, Carlos Mesa, son peones, y cuando a la oligarquía no le resulta un peón, lo deja solo y busca otro peón. Porque simplemente paga. Es decir, no es la misma construcción de líderes que, que se tienen desde el bloque popular, y eso hay que entenderlo. Eh, y no se mancha las manos, y ese es un poco el truco. Es decir, como, como pasó con Áñez cuando, cuando se la metió presa, ¿no? De repente Doria no la conocía, Carlos Mesa no la conocía, Tuto, quién sabe qué. Y es un poco a lo que hay que entender que ahora la movida inteligente del MAS es. Mancharle las manos a la oligarquía Decir, bueno, ustedes están metidos aquí Ustedes han hecho sus empresas Y ustedes son los que estaban Y los ha manchado moralmente Y lo dijo hasta Carlos Valverde en un Twitter hoy Muy interesante, porque sí Y esa es una cosa muy, muy, muy importante Porque siendo que la derecha maneja Los medios hegemónicos y nos cuentan Lo que nos quieren contar y siempre se lavan las manos Que si Áñez estuvo solita, que si a Carlos Mesa Que fue un peón antes también estuvo solito Hoy se ha, de, bueno, no hoy Esta semana se ha demostrado que no son los que actúan solitos sino son peones de un interés económico más grande. Eso nada más por ahora. Sí, justamente lo que mencionaba Kiara es de que la central obrera boliviana junto al pacto, las Bartolinas, el MAS han anunciado que desde el 4, que si me, no me falla los cálculos, creo que es el próximo viernes, jueves o viernes de la siguiente semana, empezaría una serie de movilizaciones escalonadas hasta el 16, lo cual sería eh, otro elemento que Camacho debería considerar eh, si es que no ve una salida a partir del encuentro de hoy. Lucio, por favor. A ver, eh, dos puntos, ¿no? Creo que el, cualquier situación de paro en general de, que es, está legalmente constitucionalizada y es un derecho de cualquier sector... Porque no hay, yo no creo, no estoy de acuerdo en decir popular, no popular, porque eso es ontologizar las cosas, es, un, es una idea instrumental, instrumental de tratar de legitimar ciertas posiciones políticas partidarias, por sobre todo. Pero creo que el caso del, del paro, de, en este caso llamado por el gobernador de Santa Cruz, perjudica claramente al, al, a la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Claramente no hay una circulación de mercancías adecuada, claramente no hay una movilización de las personas adecuada, a mí me informan que, por ejemplo, el paro comienza en Santa Cruz a partir del mediodía, porque la gente tiene que salir a trabajar, ¿no? Vivimos en un, estamos en una crisis ahorita, eh, luego del COVID, luego de todas las circunstancias económicas que se han ido viviendo y hay una ralentización económica desde el año 2015, la gente necesita vivir al día, ¿no? Esto perjudica, el caso del paro de Camacho perjudica directamente a Santa Cruz y seguramente hay predisposición de muchos sectores, de muchos vecinos también, para mantener el tema del paro. El caso del cerco que realiza el movimiento al socialismo es el que está perjudicando claramente al tema del país. ¿Por qué? Porque hay una, claramente se, se muestra que hay una industria eh, empresarial que está en Santa Cruz, pero que el cerco está evitando que las mercancías puedan circular de ciudad a ciudad, de departamento a departamento. Entonces, creo que ahí eh, hay que reflexionar de ambos, de ambos sectores, ¿no? Porque creo que, por un lado, eh, escuchaba antes de venir algunas declaraciones que mencionaban algunos sectores y decían, hay que enseñarle a hacer un paro para rechazar el paro. O sea, realmente estamos, es como cuando Evo Morales decía yo les puedo dar cátedra de hacer paros, bloqueos y no solo pititas, digamos, ¿no? Entonces creo que hay una hay una lógica acá que se ha politizado completamente, que claramente el Comité Insti Insti Interinstitucional de Santa Cruz ha problematizado y lo ha vuelto... De una manera y una reivindicación política, como hemos señalado en anteriores programas, esto también ha generado que muchos sectores se traten de agarrar de esta demanda eh, del censo 2023, pero que ha generado al mismo tiempo una respuesta poco democrática de parte de los sectores del movimiento al socialismo, hay que recordar y hay que siempre recordarle al movimiento al socialismo ya a los sectores que tienen afinidad con el movimiento al socialismo, que son en este momento los que ejercen el poder estatal y el poder político. Tienen en su control el poder policial, tienen el poder eh, también militar, que claramente no lo han sacado, pero también están los sectores movilizados y esto genera que hayan ciertas eh, disputas, pero que sea una una situación muy desigual, ¿no? Para estatal prácticamente. Creo que hay un punto importante también que señalar, que el caso de Santa Cruz es muy complicado, eh, pero yo haría la pregunta, ¿no? ¿Por qué se decide... Eh, resolver rápidamente los temas para algunos sectores y para otros no. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, si bien se ha llamado al diálogo, se ha intentado eh, zanjar el tema del paro y solucionar los conflictos, se ha dado muchas vueltas, ahora estamos en un proceso que va a durar 30 días más y es todo un contubernio de temáticas, cuando, por ejemplo, los auríferos que estaban acá en la ciudad de La Paz, hoy, por ejemplo, han tomado la, el Ministerio de Medio Ambiente y eh, la Madre Tierra y el Agua, creo que es el, el, el título de la Madre Tierra. Y les han dado los han encerrado ahí, ¿para qué? Para pedir que puedan entrar directamente a los sectores como son Madiri eh, y Apolopampa. Entonces... Son sectores donde hay, por ejemplo, áreas protegidas y el gobierno claramente cede rápidamente a los intereses auríferos, a los intereses que destrozan la madre tierra, a los que no van con el discurso del vivir bien y vivir con una relación armoniosa con la pacha, por ejemplo, y claro, a ellos se les da rápidamente, tienen la capacidad de tomar ministerios, no se mete presos como se ha metido a los dirigentes del magisterio, en Santa Cruz se sigue retardando, puede haber... Eh, en tuerques políticos y todo lo que se quiera, pero hay sectores que claramente están siendo privilegiados, ¿no? Y estos sectores son los que más destruyen eh, la madre tierra en este país, con intereses claramente transnacionales. Solo por una aclaración que no sé si quedó claro, el, se dieron 30 días más para que el Santa Cruz pueda participar, porque en realidad un acuerdo ya está, o sea, ya tenemos seis meses de que esto se podría haber zanjado, pero la demora viene pues, precisamente del, de Santa Cruz, de no querer este, viabilizar pues, la fecha, o bueno, estar eh, sosteniendo una fecha sin todavía presentar un proyecto técnico. Eh, siguiente punto, eh, tanto Javier mencionó de que Camacho se está quedando solo, mencionó una serie de sectores que lo estaban apoyando, cada vez parecen menos. Eh, hoy día se reunió el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, con la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia, Caniop, y llegaron a un acuerdo en términos de las exportaciones, levantando las prohibiciones que había en términos de oleaginosas, soya, prácticamente que es, vamos a decir, la mayor cantidad en toneladas de productos que exportamos y que también depende de ese recurso, pues también nuestra industria. De, de animales, de alimentación de animales, entre otros productos, pero no se levantó todavía la prohibición de productos como el azúcar y la carne, por ejemplo. ¿no? Esto parece ser que el gobierno ha podido llegar a acuerdos con ciertos sectores para que se deslinden de lo que se vivía en Santa Cruz. Eh, y al mismo tiempo me llama la atención que justamente Alem dice, eso se tiene que ganar en elecciones, porque da la impresión de que realmente Camacho está perdiendo aquello que había ganado y aprendido en el 2019, cómo pararle físicamente mediante la movilización al gobierno. O sea, estaríamos hablando de que Camacho, posiblemente la figura que él construyó en el 2019, se esté cayendo con esta con esa circunstancia, aquella memoria, aquella, esa, aquella estrategia aprendida durante el 2019 se estaría perdiendo y quizás como dice Alem, estaríamos entrando en un nuevo escenario en el que la política pues, nuevamente tiene que volver a las urnas y podamos dejar quizás ese fantasma de la movilización. Un último apunte, la cuestión de la movilización popular, que también estaría bueno comentarlo ahorita, es que hoy día Santa Cruz, tam, no solamente, hoy día vi un video que me pareció muy interesante, que hoy día igual se cercó la fábrica de Coca-Cola por gente que está protestando en contra del paro de Santa Cruz, ¿verdad? Pero en este video se veía que el, el, una persona, un hombre, decía, yo no estoy de acuerdo ni con la intransigencia del gobierno, ni con la, de, la de, lo, de Camacho ni con la del comité pero no estoy de acuerdo con el abuso de los empresarios que nos arruinan nuestra economía constantemente y ellos eh, no paran, ellos no paran entonces capaz está dando otra cosa también en Santa Cruz, capaz no solo es más versus Camacho, sino hay otras contradicciones que se están dando en Santa Cruz en contra de, de su mismo modelo, ¿no? sin ese preámbulo, empezamos por aquí eh, ahorita contigo Alem uh -huh. eh, algunos, algunos temitas uh -huh ahora nos dice que si no has hecho el trabajo sindical, eres un peón. Eso lo dijo. No, no lo dijo. Lo dijo. Entonces, no, no lo el dije. señor Álvaro Garcelinera, <risa> el señor Quintana, el señor No he dicho Zabaleta, que seas un peón, he dicho que ustedes como sector no tienen ese trabajo sindical. ¡Negame! Por consecuencia son peones. ¡Negame! Es lo que dijo, por consecuencia no, son peones. No, he dicho que son peones para las oligarquías. Porque no han hecho el trabajo sindical. No, porque no son cuadros eh, y no saben ni siquiera a quién van, ni a, ni, ni a dónde van, ni a dónde vienen. Bueno, para salir de dudas, después del programa se lo lleva a la internet y ahí lo pueden reproducir, pero es lo que dijo. Y la cuestionante es qué pasa con su esa camada de clases medieras que tienen dentro del MAS. Hicieron trabajo sindical, por consecuencia, ¿qué son? Como duda. Siguiente, si la democracia la impones con violencia, ¿es democracia? Me viene la duda, y la duda siempre está, tenemos que repensar el concepto en democracia, ya no es decir democracia y democracia. Yo vuelvo a insistir que los compañeros más parecen el cliché gringo de dicen por democracia todo vale. Y eso es lo que me, me parece que, que plantean los compañeros del movimiento al socialismo. Eh, siguiente elemento, Camacho después de que lo traicionó al señor Pumari al haber hecho las grabaciones... Perdió toda legitimidad, no es que ahora está perdiendo su legitimidad, el señor murió ahí, no va a volver a surgir. Y es por eso que dije hace rato, todo partido tiene la obligación de hacer investigaciones y el MAS no los hace, tiene una, un criterio muy flojo sobre la investigación social y a partir de ello comete los errores. ¿Quién influyó al, al señor Camacho en el, en el problema censal? ¿Fue el señor Camacho y su capacidad de intelectual del lúcido o fue el mismo movimiento al socialismo que no tuvo las capacidades técnicas que en su momento dentro del programa hemos dicho que era el momento de acallar esas voces de neofascismo? Lo hemos dicho, ambos bandos. Pero no lo hizo. ¿Error de quién? Error del gobierno, no es error del Camacho. El señor Camacho no lo único que quiere es... ¿Te refieres hacer... como, digamos, con juicios? A, no, a, a, puedes hacer decir... muchas variables. No, ya hemos afirmado en, en mm. varios programas y ahorita podría jugar con muchas, muchísimas variables. Pero no lo hizo, no lo hizo. Entonces, es error del gobierno, no es error del señor Camacho. El señor Camacho lo ha planteado todos los últimos días de paro, es hacer caos. Hoy, para hacer la provocación de un cabildo en el Plan 3000... Es pues generar caos, no era hacer el cabildo como tal, era ir y generar enfrentamiento. ¿Quién le está haciendo la jugada? No es no ve unidad nacional ni la oposición que es recalcitrante en el gobierno, que sería Creemos y Comunidad Ciudadana. Es el mismo movimiento al socialismo. Gran error. Ahora, lo que tú decías, Andrés, el ministro Huanca hace un par de días dice, cerramos exportaciones. Hoy, ¿qué dice? Abrimos exportaciones. No me parece un acierto político, me parece una manipulación de la norma, una manipulación de la ley. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué hago y qué no, qué no hago? ¿Eso es democracia o es imposición de un cliché llamado democracia? Me parece igual que eso tenemos que analizarlo, pero profundamente en el debate político y en el debate académico. Por último... Eh, lo que no perdona a la gente en Bolivia, por lo menos puedo estar muy equivocado haciendo una referencia de los últimos 25 años, lo que no perdona a Bolivia son dos cosas. Uno, las radicalidades. Ninguna radicalidad, por eso el señor Malco en algún momento nos preguntaban dentro del programa los televidentes por qué el señor Malco no ganó, por su radicalidad. No le permitió generar victorias electorales a gran escala por su criterio radical eso fue, no perdón, la, la, la lógica nacional después post dictadura no va a perdonar ningún tipo de radicalidades por eso, aunque erróneamente nos oponemos al socialismo porque vemos como un concepto muy radical dentro de la realidad nacional y por eso no estamos de acuerdo o el 94% de la población rechaza las políticas y acciones políticas del señor Camacho por su acción radical y lo otro que no perdona a la sociedad boliviana son las traiciones y creo que dos líneas políticas han traicionado al movimiento social, popular, urbano, pititas, no pititas, de como les denominemos. Uno, el movimiento al socialismo, y otro, el señor Camacho y esa seguidilla de intelectuales o pseudointelectuales que tiene a su alrededor. Yo creo que es importante ¿no? que realmente problematicemos el debate de la democracia, por lo menos en este espacio, que es verdad, eso es ahorita algo que quizás está en cuestionante, porque tanto Camacho se apela a una representación al pueblo boliviano. Y también los otro, el otro bloque también se arroja esa representación. Pero yo ahí cuestiono nuestra constitución y nuestras leyes definen que el gobierno central tiene la decisión en torno a la fecha del censo. Ahí se la manipula, ese es el problema. No, no, no. O sea, no, la ley dice así, tajantemente: esa es la atribución del gobierno central. Y el gobierno central, por constitución, se define por vía electoral. Mm. Y, y la mayoría de los bolivianos definió que el gobierno central está administrado por el gobierno actual del movimiento socialismo Gusta o no guste así al final es en la democracia y a pesar de eso también se llevó a un encuentro con todas las autoridades electas y todas las autoridades electas están de acuerdo pero hay un sector que con fuerza ¿no? y así haciendo el análisis político frío objetivo no es no es un eufemismo o es peyorativo, con fuerza busca quitar este mandato. Entonces, ¿dónde realmente está el, el no la no democracia o el mandato antidemocrático en esto? A ver, Kiara, ahorita contigo. Sí, um, hay una cosa, Yalem, ahí. Hay ha cometido un grave error de decir que la democracia no se puede, o sea, no pueden darse ejercicios democráticos con violencia. He cuestionado, no he sí, planteado bueno, nada afirmativo. Entonces, el caso es que la violencia, en nuestro contexto ahorita, se está generando y se genera a partir de un sector minoritario. Ese sector minoritario, eh, que como siempre digo, yo, son Camacho y sus cuatro amigos y los pititas ingenuos que le creen, es un sector que es minoritario y en, y en consecuencia es un sector que no está en el ejecutivo es decir, no ha sido votado para que sea gobierno porque es minoritario y en ese sentido necesita generar violencia para imponer, porque lo que quiere no tiene una actitud democrática en ese sentido aunque sea de minoría y sepa que es minoría, quiere imponer lo que quiere y ponerse encima del gobierno como, como del lugar ahí se genera la violencia de ahí a qué el más que por ejemplo Santa Cruz es una respuesta a esa violencia y si el MAS o el movimiento popular no generara una respuesta a esa violencia estaría dejando que esa violencia siga ocurriendo y por eso el MAS dice que defiende la democracia en ese sentido porque no está bancando que una minoría asesine como asesinó hace unos días y siga generando esa violencia, porque por algo tenemos un sistema democrático en el que se vota se vota representantes en el Parlamento y se vota representantes en el Ejecutivo, y se crean partidos, y los partidos tendrían que te tener un proyecto. Yendo a la pregunta que tú, que tú dabas, Andrés, ¿qué está pasando en Santa Cruz? O sea, ¿es más el más versus Camacho? Yo creo que no, que se está dando una clara lucha de clases, porque lo que ocurre es que tenemos a un sector muy minoritario que son las oligarquías, que Camacho se alimenta de ellas y el Comité Cívico se alimenta de ellas, más que se alimentan son amigos y están ahí los unos y los otros, están ahí desde hace décadas los mismos y son los que quieren imponer, o sea, son los que dan una línea política que es clara y siempre opositora al MAS y intentan, como lo han intentado 40.000 veces en los últimos 15 años, generar apoyo popular. Intentan generar ese apoyo popular, pero nunca lo logran. Y eso es, bueno, lo que siempre nos burlamos de las oligarquías chiquitas, de las oligarquías chatas, que no logran generar una propuesta de país. Porque si lograran concretar una propuesta de país, ya tendrían votos, ya tendrían más gente en sus bancadas, ya ten, hubieran tenido un presidente en tantos años, pero no logran concretar eso. Y, y, y lo que se está viendo es una clara lucha de clases que, que se desnuda gracias un poco a la eh, incapacidad, digamos, intelectual de, de la oligarquía y un poco gracias a que… que, que que ha sido muy evidente el tema de que las empresas no paran, pero es una lucha de clases, o sea, finalmente el sector político que están bancando los pititas sin saber o con saber, o la gente que está bloqueando por el censo, es un sector que no le interesa el censo, que le interesa mantener sus privilegios de clase, y eso eso creo que tiene que quedar claro. A la alusión que hacía Alem, eh, parece que me, no sé Alem, me parecería mal no entender que la derecha hace marketing para crear líderes políticos. Claro. Y eso es a ah, lo que bien, yo iba. Pues, por eso TikTok hay escuelas, de tu jefe Doria Medina, por, eso hay por ejemplo. De marketing y hay que Sí, y ahí hay un error, y ahí hay un error porque bien. desde la izquierda los líderes te pueden hacer marketing, no, no es problema. El pero llevar, el caso no es un el marketing caso, político. Por eso, a ver no si déjame terminar es marketing político. La idea, por favor. Es que tú vas a asumir cosas Alem. que ya no, no, son no. obvias y me no, parecen no, no. vagas. Que tú los, los, los que tú no entiendas cosas básicas Yo te estoy diciendo que Alem. tú no lo estás entendiendo. La derecha hace marketing político con líderes que no son líderes. Pero está bien, pues. Eh, ya, pero es que me estás diciendo que no, me estás diciendo que yo digo que... Por eso son peones, por contrario. eso Doria, ¿Por Carlos ¿No? Mesa, Áñez, por eso tu Doria hace tantos TikToks. Pero el tema es que ¿por qué Doria no? hace tantos TikToks y no gana elecciones? Porque el marketing político ya. es de corto aliento cuando tú no formas cuadros y gente con dos dedos de frente. Eso es a lo que iba, eso es a lo que iba. Bueno. Si no entendemos eso y si no entendemos que tiene que haber una trayectoria dentro de la política y gente que tenga dos dedos de frente, ese es el error de la derecha y por eso Camacho se quema tan rápido. Iluminación y eso total, es lo que no, no entienden ustedes y ese es su problema, eso es lo que está pasando. Finalmente se desnudan a lucha de clases porque tienen líderes tan opas lucha como para no saber dónde el dar el XXI, golpe. XXI, eh, y eso, ah, lo, lo que decías tú, Andrés sobre el tema de los 30 días que se le dan a Santa Cruz para generar una propuesta es muy importante. Porque es una buena jugada del más también Porque les estás diciendo ya Denos una propuesta de cómo se puede hacer Porque sabes que no se puede hacer en primera instancia Y en segunda instancia sabes que su paro no va a durar 30 días Entonces es una, es una jugada para que el enemigo se desarme Y creo que creo que hay que dejar un poco el discurso que, que está manejando Lucio y Alem de, de derechos humanos, que como el paro que también está mal, pero lo que el MAS está de haciendo, humanos, lo que, claro, bueno favor. pero tu discurso va en, en la onda pero Para nada. lo que el MAS está haciendo es jugar a la política es decir, no se va a dejar quitar el poder de nuevo, y eso no tiene por qué verse como algo malo, si el MAS ha cortado las exportaciones, no es, por, no es por nada más que por doblegarle el brazo al fascismo, si eso está mal lo siento, pero no se tiene que ver como una cosa de, está mal cortar las exportaciones, está mal cercar porque perjudicas a mucha gente. Lo que estaría mal es no cercar perjudicando a la gente que perjudicas, porque sí que perjudicarías mucho más a largo plazo, porque dejarías que tengamos otro gobierno brillante como el de Áñez. Entonces hay que entender que las movidas que se hacen, violentas o no, tienen que tener un fin, ¿no? y ese fin tiene que ser para no generar más violencia a largo plazo y por la democracia, antes de darle la palabra, tenemos que ir un corte. Tenemos habilitada la línea irreverente. Ya tenemos algunos comentarios que al volver vamos a leer, pero todavía pueden mandarlos antes de que empecemos para enriquecer el debate. Ahorita regresamos. Y regresamos. Vamos, por favor, con los comentarios, con los mensajes que nos llegaron. Buenas noches, irreverentes. Lo que voy a decir, eh, no sé qué exactamente dice ahí, es insulto y espero no me censuren. Porque solo son palabras que describen un tipo estúpido, cobarde, ignorante, fascista e imbécil como es Camacho. A él que le gusta pedir renuncias, él debería ser el destituido de su cargo, pues al no asistir a un encuentro tan democrático como el de hoy, le faltó el respeto a su región. Y Santa Cruz no necesita a alguien así. Franz Cuevas. Saludos, Franz. Estamos recordando los hechos delictuosos del golpe de Estado. Pero también nos damos cuenta que los que más ganan con la inflación de productos por el bloqueo son, las, son los militares, policías y el magisterio de profesores, seguido de los trabajadores de salud y aquellos que tienen sueldo fijo cada mes, ya que estos subirán sus suelditos con sus marchas. Ahí añadiría que también los mineros se ven beneficiados con la inestabilidad. Cooperativistas, ¿eh? auríferos. Siguiente, por favor. Buenas noches, irreverentes. ¿Qué propuestas técnicas va a presentar si no tiene... Me imagino que es los de Santa Cruz. Lo que quiere es la renuncia del presidente y no lo va a hacer porque Camacho está solo, los ocho departamentos dijeron 2024. Sí. Buenas noches, plenamente de acuerdo que Camacho se queda de a poco solo, pero es cierto también que los únicos culpables son los del INE y el gobierno, porque ellos dijeron que si, se estaba, que si estaba el censo para este mes de noviembre. ¿Los mentirosos y culpables de todo esto están siendo sancionados? Eso sería todo. Muchas gracias eh, por sus mensajes. Pues bien, ya corté la, la, la línea de debate. Vas, Lucio. Gracias, Andrés. Bueno, a ver, concuerdo con lo que se dice acá. Eh, Camacho ya perdido la legitimidad de cualquier tipo que tenía. Eh, y eso, durante los conflictos del 2019, al escaparse y aparecer en un hotel en Calacoto, mientras la gente estaba enfrentándose en el alto, perdió cualquier forma de legitimidad que podría haber tener que podría tener y eso es parte de, parte de estas estructuras ¿no? conservadoras. Eh, creo que hay que partir de algunos conceptos, me parece importante remarcar que eh, uh -huh. hay un hecho importante, ¿no? que aquí el MAS no es un Estado socialista, no tiene una visión directa de lucha de clases, es lo que Pollock dice que es un Estado capitalista. ¿no? ¿Y qué implica el Estado capitalista? Que tiene un control de la economía, claramente, a diferencia del Estado liberal, por ejemplo, pero que hay una menor capacidad política de autoorganización de las sociedades. Entonces, el MAS no, no puede salir de esa lógica y mantiene ese tipo de principio, y claramente lo hemos visto, ¿no? La represión que ha sufrido la gente por el censo aquí en La Paz, por ejemplo, el, hace unos dos días, si no me equivoco, con, eh, con la gente de la policía y, y los sectores afines al movimiento, al socialismo. Entonces, hay un intento de control, claramente, como decía Kiara, hay un intento de querer eh, ganar en las calles, eh, es una tienen un trauma con el tema del 2019 y que eh, no quieren que el... el, el la oposición vuelva a ganar en las calles, ¿no? Como lo ha hecho. La oposición en realidad no gana el 2019, las calles las gana mucho antes, cuando se enfrentan frente al código penal, y es que el gobierno retrocede en ese momento. Es ahí donde se, la propia central obrera boliviana y otros sectores arman, por ejemplo, instituciones como el CONADE y otras, y es donde, en ese momento, donde pierde las calles el movimiento al socialismo. Hay un intento de trauma de, de, en ese sentido por, uh, por parte de los militantes del movimiento al socialismo, pero que no deberían tenerlo, ¿no? porque estas cosas son gradualmente, se va llenando el gotero poco a poco, si van a comenzar a beneficiar a los sectores auríferos y no van a sacar a la policía los rompepititas no van a estar en las calles sacando a, la, a, a, a los auríferos que están hasta las 10 de la noche en las calles bloqueando toda la ciudad de La Paz si se va a comenzar a hacer cer cerco a las ciudades entonces ese vaso, obviamente, naturalmente como ha pasado en toda la historia de Bolivia ¿no se va peor, peor si los reprimiera? Porque en Santa Cruz, igual ya, ya un muerto en Santa Cruz que el primer día de par ya hubo muerto ¿no? un claro. asesinado no era peor que ese momento se haga, eso en términos políticos. Claro, en, claro es que en ter... claro, pero hay, hay también una cobardía de parte del gobierno, sabe a quiénes atacar y a quiénes no, ¿no? Como este caso, sabe que no puede atacar a sus sectores aliados, que son justamente los sectores que contaminan más la madre tierra, ¿no? Pero se les cae el discurso, por eso no van a atacarlos, confrontarlos directamente en los medios de comunicación, sino simplemente van y hacen las negociaciones por debajo, no se muestran los medios de comunicación cómo han secuestrado un ministerio el día de ayer, entonces entonces creo que ese es el punto ¿no? eh, respecto al tema de los sectores eh, que la, la oposición no tiene sectores sindicalizados o que hayan partido del sindicalismo claro que tiene, hay sectores que tienen eh, estructuras sindicales, están la propia gente del CONADE que ha tenido estructuras sindical antes, la propia gente de los magisterios, el, eh, y, y podemos nombrar varios, ¿no? Pero el punto es si realmente los dirigentes ahora de la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de los Trabajadores Mineros de Bolivia, realmente son buenos dirigentes o son los peores dirigentes que ha tenido el movimiento obrero en su historia. Eso habría que debatirlo, yo claramente digo que es el, la peor dirigencia ¿no? que ha tenido. ¿Por qué? Porque rompen sus propios reglamentos claramente no tienen una independencia sindical con el Estado y eso es parte de la reglamentación de la Central Obrera Boliviana, entonces ahí hay una ruptura, por ejemplo, de sus propios eh, reglamentos ¿no? ahora con el tema del censo creo que el problema eh, es, es complicado, no pero Acá es el propio Estado el que ha generado, el propio gobierno más que el Estado el que ha generado este lío. Claramente, y esto lo tomo del exministro Romero, partidario del Movimiento al Socialismo, que sale a declarar y reclama al gobierno que por qué no se está haciendo el censo, por qué han exigido primero el 2022, 2023 y por qué ahora el 2024. Hay una propia crítica de parte del Movimiento al Socialismo a esta forma, eh, a esta... A, estos tardíos, a estas tardías reacciones ¿no? De, del gobierno central. Eh, creo que se está afectando, por ejemplo, a la estructura eh, política, a la susceptibilidad política, por sobre todo, ya he mencionado en algún otro programa, que hay una disputa por el tema del 2025, que la, la oposición política quiere tener ciertas certezas, claramente con la tema de las negociaciones ahora y todo, parece que se va a alcanzar eh, mejores grados, demostrar que hay un, un interés por reformular el tema del, pa del, del padrón, por el tema de los recursos y el pacto fiscal, entonces creo que esa tiene que ser, tiene, el gobierno tiene que garantizar que se va a hacer un padrón electoral y un, una... Eh, repartición del pacto fiscal pero en base al, al censo que se vaya a hacer el 2023 ¿no? o en este caso a inicios máximos del 2024 y no pues con un padrón como se quería hacer hasta la anterior semana con el del censo del 2012 ¿no? eh, por último creo que llamar a la confrontación a la violencia en, en el tema en este punto de, del conflicto en este punto eh, de una recuperación eh, como lo llaman los del movimiento al socialismo de la democracia, a partir de do, dos años de gestión del movimiento al socialismo, solo perjudica a Luis Arce Catacora. ¿no? Es, yo siento que más que una visión de izquierda progresista es una visión estalinista y si no criticamos al estalinismo dentro de eh, las lógicas de análisis político, mm, estamos eh, generando una polarización más grande, una vulneración más grande a los sectores y que claramente esto no es eh, negro o blanco, por ejemplo acá opositores está los opositores de izquierda y en el más tienen gente como Richter, Romena Pérez, que han sido parte del NFR o Quintana, que ha sido parte de la Escuela de las Américas. Entonces no es, son polos tan, tan eh, ni blanco ni negro, no, son los, las matices que tiene la política y claramente el tema de ontologizar, de polarizar las situaciones beneficia claramente a un solo sector ¿no? o al sector que quiera polarizar la situación. Yo estoy de acuerdo en lo que decía Lucio, de que en realidad esta pérdida de las calles del movimiento socialismo se da antes del 2019, ¿no? Tenemos lo del Código Penal, tuvimos el tema, por ejemplo, del intento del gobierno de construir 47 hospitales con la reserva de la caja bancaria, pero los médicos lo impidieron en, la, en las calles. Y por eso justamente redunda y quizás se corona en el 2019. O sea, más allá de la cuestión psicológica del trauma o no, trauma o no había una capacidad de movilización que logra eh, inestabilizar a un gobierno y logra realmente desplazar la capacidad de gobernabilidad de un gobierno electo. Ahora bien, no se acaba ahí, sino que el 2021, el año pasado, hace casi exactamente 365 días en octubre, eh, con la ley en contra de la legitimación de ganancias ilícitas, que también en irreverentes lo, debat lo debatimos, fue, la mismo, fue el mismo guión, en Santa Cruz empezaron los paros, también con Concipo en Potosí hubieron, hubo un muerto o dos muertos y se logró tirar la ley a pesar de que por la eh, vía legislativa ya se debería haber aprobado esa ley por la mayoría que tiene el, eh, el movimiento socialismo. O sea, reitero, más allá del trauma, creo que hay que ser objetivos. La gobernabilidad en este país desde hace unos años también está en las calles. Y si un gobierno no es capaz de disputar eso, realmente puede gobernar. Y vuelvo a lo que decía, ahorita hace poco nos estaban a punto de tirar, empezó este paro con un, con un muerto. Entonces, bueno, igual Lucio mencionaba, ¿por qué no utilizan la, la policía, la fuerza policial? Pues yo pienso que quizás, no sé, aquí les pregunto, ¿habría diferencia o este cerco, no sé, es, es, es otro modo o debería sacar la policía, no sé. Hay como una denda a la pregunta. Si sí. tú afirmas que se tiene que... Ajá. debatir, disputar, pugnar la Ajá. democracia y otros elementos de poder en las calles, Ajá. ¿para qué elegimos los gobernantes? Te respondo yo. No, dale, la pregunta eh, es no, hacia Andrés, compañero. Sí, bueno, tú te saltaste el orden. Mejor con me bueno, sí, sí. sí, a ver. Tocado, sí. tocado, sí. eh, a ver, yo te respondo, Alem. La... La condición de la violencia en la democracia boliviana es resultado del proceso de polarización étnica. O sea, cuando los partidos se determinaban y las elecciones se determinaban por posiciones menores sobre un orden económico, es decir, eh, quiero neoliberalismo con papas, quiero neoliberalismo con tomate, quiero neoliberalismo vegano, eh, realmente no había ningún motivo real para el cual se ejerciera violencia en las calles. Y aún así había altos grados de violencia. Todos los gobiernos neoliberales han sacado a los militares a la calle, a lo que el MAS, por ejemplo, no ha hecho. Cuando se ha pasado de un esquema que es un sistema electoral de diferencias políticas y sociales sobre un sistema económico a un sistema de votación, a un sistema político que estamos de base étnica, en la cual la, el principal indicador por el cual determina quién vota la gente es cómo se identifican étnicamente, o sea, los collas, por decirlo así de manera así muy general, van a votar por partidos que no defiendan el supremacismo blanco y las personas que se crean blancas van a votar por partidos que defiendan el supremacismo blanco. Entonces, cuando se ha vuelto un tema étnico, que es algo que no lo digo yo, que lo ha dicho Fernando eh, Mayorga ya en el 2008, ¿no ve? la violencia se vuelve lamentablemente parte de las normas de la convivencia social. Y ese es el problema que enfrenta Bolivia. Mientras en Bolivia no estemos todos de acuerdo en que nadie debe quemar una huipala, va a haber escenarios de violencia. Porque, a ver señores, lo que está promoviendo Camacho en Santa Cruz no es el censo en abstracto. Es la idea de una entidad cruceña que supuestamente estaría peleada con el mundo aymara, con el mundo quechua. Estaba promoviendo abiertamente una política racista de enfrentamiento étnico contra el otro. ¿Quién sería el otro? La mujer de pollera, el hombre que lleva una huipala, eh, el plan 3000. Cualquier persona que apellide Mamani automáticamente bajo la narrativa de Camacho es su enemiga. Por eso es que se da violencia y no es esto que ha iniciado con Camacho. O sea, ¿en vano no, a no yo lo que yo plurales, lo que digo, eh, eh, eh, eh, yo, eh, yo si lo vas, que dije, yo lo que dije, dije es lo siguiente. Yo dije Ahí esto está generando violencia. ¿Cuál es la salida? Generar un consenso común sobre cuáles son eh, los componentes comunes de nuestra democracia. El día en que la gente consigue que resolver el problema de Nicolón pasa por la violencia, en ese momento ya las cosas se van a tranquilizar. Cuando no necesitemos camachos, cuando no haya comité cívico, tampoco va a haber malcus, tampoco va a haber autoconvocados. La gente del Alto se levantó no porque lo votaron a Levo, sino porque quemaron la Huipala. O sea... Todo el escenario de violencia que hemos estado viviendo los últimos años es porque hay un sector de la sociedad que se niega a reconocer al resto como iguales. El momento que ese sector o se vaya del país o acepte de una vez que, tenemos que, que todos somos iguales, vamos a pasar a ser como Argentina, no, Y solo y solo solo plural, solo, plural. No solo son. iguales o sea, hay, no hay un punto, yo yo no estoy o sea, tan yo he pedido después la palabra. Déjeme cerrar la idea y les las Sí, sí, sí. No estoy diciendo, primero que nada, que todos los miembros de la oposición piensen así, ¿ya? Porque estoy anticipando el argumento de Lucia, ¿ya? No todos los miembros de la oposición piensan así. Hay gente eh, de oposición que podríamos decir que vemos como de centro-izquierda, hay, hay distintas posiciones. La izquierda, la, ya, hay distintas posiciones dentro de la oposición. Pero lo que hemos hecho alguna vez con Mauricio, o sea, el tema que si tú te pones a los supremacistas blancos en un escenario de combate de calle, al quien le estás haciendo a favor de campañas al supremacismo blanco. Todos los trotskistas que están apoyando a Camacho o a la resistencia juvenil a, la, a golpear campesinos, no estaban construyendo el futuro de la revolución socialista boliviana. Estaban construyendo el futuro de la instauración de Áñez. ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Se puede generar un acuerdo, se puede generar una base común, pero pasa por el hecho en que la gente que se cree blanca en este país, acepte que un mamani, un quispe, un flores son sus iguales. Y mientras eso no pase, lamentablemente estamos condenados a un escenario de violencia que ni siquiera depende del MAS. Cuando lo sacaron al MAS, al día siguiente el alto se levantó y quemó todas las unidades policiales de la ciudad. O sea, ni queriendo el MAS podría organizar eso. El MAS no es el generador, de, no es el instigador de la violencia étnica, es el mayor contenedor de la violencia étnica. El MAS es la representación política de, las, de los movimientos populares para evitar que haya un derramamiento de sangre. Y, y lamentablemente, eh, lamentablemente el MAS es la única institución que realmente está tratando de evitar que esto se vaya de madres. Y, y no sé cuánto va a poder hacer eso. Muy bien, espérame, espérame. ¿Sí? Tenemos que ir a súper cortas las intervenciones que ya estamos más de la hora. Entonces, voy a pedir así un el minuto, rebote. un minuto y medio, por favor, si tenemos nuestro cronómetro y campana. Vamos a ir en rebote, ¿ya? Por favor, Kiara vamos primero Luz. Ya, bueno, es un error decir que el MAS es el único contenedor de la violencia, Almaraz ya en el 38 decía que la política y la violencia estaban en un punto límite, así que no, no es verdad esto. El tema del MAS también se ha pactado con la juvenil cruceñista hace varios años ya, y que por eso mismo ha tenido el control de Santa Cruz durante muchos años, así que no nos hagamos a los locos de esto, eh, y además decir que hay, una, hay un contenedor de la violencia étnica es esencializar el carácter étnico a la violencia, cosa que no es cierto, cosa que es lo que los políticos nos quieren hacer creer, es lo que los políticos buscan para legitimar votos y polarizar a la gente. Ese es el problema del movimiento al socialismo, que intenta generar un tipo de racismo político, exacerbar el racismo que ya existe y el racismo político, ¿para qué? Para legitimar sus votos. Y eso les ha funcionado muy bien. El problema es que no están midiendo las consecuencias de todo esto y que nos pueden llevar a a conflictos mucho más grandes, ¿no? Y porque el más es solamente un, una juntucha y nada más. Muchas gracias, Lucio, por esa puntualidad. Kiara. Bueno, la pregunta que, que Alem le hacía, Andrés, es absurda. En principio, porque, bueno, votamos, pónganse que 70% vota al gobierno, y el gobierno está ahí. Y del 70%, el 2% empieza a asesinar a los demás pues bueno, ¿cómo se puede gobernar en ese contexto? Por eso se crea el clima de crisis desde la derecha, y por eso la democracia y, y es absurdo pensar que la democracia es solo votar para que alguien te gobierne cinco años, la democracia sobre todo en Latinoamérica se construye en las calles y desde la organización, por eso somos el país con más golpes de Estado en Latinoamérica, porque la gente piensa pues como el Alem, que solo es nomás votar y, y no se debería construir nada en las calles, y no nos deberíamos organizar si tienes un gobierno electo por 70% y un 2% que más que hace lo que le da la gana, se puede gobernar, por eso se tiene que construir desde las calles, y para controlar al gobierno y que no se dé la vuelta hacia la derecha como el MNR, por eso la democracia es un ejercicio de construcción plena, y luego, si la derecha dice que los cabildos son tan vinculantes, ¿por qué el cabildo en el que Carlos Mesa dijo a la cárcel o a la presidencia no se cumple, porque en la presidencia no está? Muchas gracias. Kiara, alem. Sí, simple, eh, a ver, tenemos un estado plurinacional, el cual nos tiene que llevar a una unidad nacional. Me quedan cosas muy inclaras. En función a eso, las leyes, la Constitución, creo que están mal planteadas. Me quedo con eso. Buenas noches. Voy a responder a la pregunta en el último minuto. De que justamente yo estoy de acuerdo contigo, Alem. Votamos nosotros para que después todos bajo un consenso, a pesar de nuestras diferencias, nos rijamos por leyes e instituciones que todos hemos votado porque se cumple en la Constitución. Todos hemos hecho un referendo y decir, todos nos regimos por este mismo paraguas, ¿verdad? Pero quien está rompiendo eso es justamente Camacho. Es justamente Camacho, el que no está acatando que quien define la fecha del censo es el gobierno nacional y ahí nosotros, todos bolivianos y bolivianas, hemos votado en la Constitución que el gobierno nacional tiene el monopolio de la violencia legítima que es la policía y distintos métodos de disuasión. Muy bien, podría utilizar esos medios, podría romper allá Santa Cruz, pero bueno. Y lo está haciendo. No, no lo está haciendo, más bien Desde lo que... los movimientos sociales lo está haciendo lo que y eso la, es más peligroso. Perdón, perdón, la charla de hoy fue justamente, se hizo un diálogo nacional y se llegó más bien a una solución. Esperemos que se cumpla y bueno, nos vemos hasta el lunes. Muchas gracias. ¡Ya, ya, tú! tu, tú tu,